Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos eh, en un nuevo vídeo y bueno. <risa> Ay, exacto. La verdad es que estar tanto tiempo en casa te quita mucha, mucha energía. Y mira que muchas veces eh, no quieres salir a la calle o yo qué sé, o pasas el día en casa viendo una serie o lo que sea, ¿no? Pues esto del coronavirus es aún peor porque, como que te quita. La energía y, y las ganas, entonces bueno, hoy aquí en Ávila ha hecho bastante frío y, y bueno, lo que ha provocado ha sido que nevara, entonces eh, a mí me hubiera gustado salir un poco a la calle y tirarme con el trineo o tirarme incluso con la tabla de snowboard, pero si sales a la calle pues eh, o te meten una multa o te echan para casa, entonces eh, hoy que para muchos chavales hubiera sido un día perfecto para ir a... A, bueno, no a esquiar, sino a tirarse con el trineo Ya que, bueno, al fin y al cabo ellos no tendrían clase Y podrían ir perfectamente a la nieve Pues han tenido que quedar en casa eh, Esto no lo sé, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, a ver cómo le dices tú a un chaval Que no puede eh, jugar con la nieve, ¿no? Pues, pues claro pero claro, hubiera sido un problema porque tú imagínate que te coges un resfriado o algo de eso por, por la nieve y además le añades el coronavirus. Pues claro, tienes el riesgo de, de ponerte bastante malitos. Así que bueno, eh, no sé si la gente habrá salido o no, porque sinceramente... No, ahora mismo no me fío de ningún medio de comunicación, no me fío de los políticos y, y bueno, tampoco me fío de, de otros medios como, yo que sé, YouTube o eh, Internet en general. Entonces, bueno, yo estoy trabajando normalmente porque, al fin y al cabo, mi empresa no se ve afectada, es una empresa de tecnología, de informática, entonces, bueno... Eh, no es un problema para, para mi empresa, pero bueno, indirectamente sí que nos podemos ver afectados porque las empresas por la, para las que trabajamos pues se podrían ver involucradas. Y bueno, solo deciros que si no habéis visto el rap del coronavirus, que os paséis por el canal y, y le echéis un vistazo porque está gracioso y bueno, eh, fue un trabajazo hacerlo <ríe> en tres días. Así que nada, espero que poco a poco vaya desapareciendo los contagios y ya veremos en qué acaba la cosa, porque bueno me da un poco de miedo que España se vaya a tomar por saco, eh, gracias a esto, ya veremos pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, venga, hasta luego